Hola, soy Antonio Esclapez, de Elche, y tengo una pregunta para vosotros. ¿Cuál es la composición del Prevan Plus? Prevan Plus es una solución líquida de aceite de naranja al 6%, del cual el 88,4% es de limoneno, incluyendo una alta calidad de sus factantes propios patentados. Al ser una solución con registro fitosanitario, todos sus componentes están identificados y declarados, por lo que la seguridad en su uso está avalada bajo las recomendaciones establecidas.